Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Voy a poner lo de los puntos de héroe, ¿vale? Eh, puntos de habilidad, perdón, perdón, perdón, perdónenme. Vale, eh, acelerón extra es que me va a afectar poco. Vale, la cuestión es, vamos a subirles ya la vida, ¿vale? Que se recuperen ya toda la vida, Alcance de movimiento, esto, absorción de tal, nada, porque no tengo, y vamos a gastar en esto. Tengo uno extra, de bueno, tengo uno dorado, que creo que se lo voy a dar a Mario, la verdad. Vamos a habilitarlo aquí, y me interesa la recuperación de Spark, por eso se lo voy a dar a Mario. Porque si se recuperan los spars de curación, pues claramente mucho mejor. Y creo que el alcance de arma me da más o menos igual. Pero ser, es que contra golpe de. Eh, daño de vista. Va, vamos a darle esto. Y con Luigi. Me interesa, me interesa, me interesa. Darle esto de posición desde arriba, ventajoso. También me puede interesar subirle esto de la mirada a cero, pero creo que va a ser eso, ¿Ah? porque esto acelerón, nada, eso me da igual. Aunque esto proyectil fantasma, si fuese de normal, sí. Vamos a darle esto y ya vamos viendo. Los Spark, los Spark, Bampi, acelerón. Creo que me va a interesar antes que esto. 49 y esto 41, 3 ondas. Y esto entre 49 y tal. Voy a darle esto: Bampi Acelerón. Que se recupere. Ahí está. Subimos esto. Lo voy a subir otro nivelcito. Y ya. Nivel 4 al máximo, pues lo subimos al máximo. Creo que no voy a conseguir más esparcas y chulones. Creo que voy a tener de sobra. Para subirlos todos al máximo. A ver, ¿qué me ofrecen aquí? 3 puntos de habilidad, dos por el otro lado, pero no voy a tener suficientes. Bueno, para la recuperación de Spark creo que eran dos o tres. Es que no me acuerdo. Este sobrevivir, pues creo que voy a ir por el de sobrevivir porque me dan dos puntos dorados, una cartita de esas y dos Sparks, aunque esos Sparks la verdad me dan un poquito igual, porque sí, pero bueno, eh, vamos al de sobrevivir, vamos a intentar sobrevivir, vamos a ver, tengo poca vida, eh, tengo poca vida, vamos a ver cómo es esto de sobrevivir, vamos a verlo, vamos a verlo, porque la última vez se me había complicado bastante. Tengo un enemigo aquí pegado. Aquí abajo no parece que tenga ninguno y ya están todos aquí a lo lejos. Así que como es... Eh, seis turnos, no cinco ya, eh. Seis turnicos, amigos. Ni más ni menos que seis turnos. Así que vamos a ver que la están peinando. Acelerón. Ay, tenía que haber hecho lo de curar. Vale. Si me pongo aquí, 0%. Le damos así y listo, vamos a activar aún así esto con Luigi hombre, le puedo meter esto le podemos meter esto me interesaba también quedarme lejos de él porque desde aquí sí, y desde aquí no, no lo entiendo pero bueno Daño a Mario, tío. Qué rabia. Vale, vamos a usar esto. Y se queda un pelo de culo. Que me toca con Luigi. Matarlo. Es que desde aquí le doy cero. Pues me quedo aquí a lo lejos. y ya está no creo que me golpeen así que vamos a pasar un Kameke. dos Kameke. no creo que lleguen hasta nosotros más que la coordinadora, Mire, este incluso se va para atrás creo que va a ser un vídeo un tanto aburridito, la coordinadora así que así que se puede acercar pero también te digo, la podemos matar y nos dejamos de chorradas vamos a activar otra vez vista de héroe y la golpeamos con este Mi mirada cero y la golpeamos Y con este podemos. levantamos Así que nos vamos a quedar aquí protegidos. Y lavantamos. Se notan los dos golpes extras, ¿eh? Y nos vamos a quedar así. El Kamek este se acerca. Y le potencia a ese. ¡Qué perro! Este protege. ¡Uh, que me llega desde ahí! ¡Que me llega desde ahí! ¡Qué perros del infierno, ¿no? Esos no se mueven. Ese también llega. No, verdad. No llego a nadie. Y no me voy a acercar. Con Luigi. Vamos a contragolpear con Luigi. ¿En serio no llego al barrilcito eléctrico? Sí. Llego aquí al barrilcito eléctrico. Por si acaso activo esto. Que nunca se sabe. Como tengo solo dos de protección. A los dos golpes ya tal. Y con lui, con este. Podría hacer. Esto para alejar al Kamek. Y al otro. Igual les tiramos para abajo y todo. No, al Kamek no le afecta. Al Kamek no le afecta. Vale, y nos escondemos aquí. Creo que va a ser lo mejor. Con este nos volvemos a activar la mirada de red, que para eso lo recuperamos. Y ya está. El Kamek se baja. Se queda ahí. Fíjate. Y esto es nada. Les he quitado las protecciones y se van para atrás. Vale, pues... Un turno pasivo por su parte. No me han atacado. No llego a golpearles. Vamos a activar... Esto por si acaso. Os pues acercas el Kamek. Que parece que puede ir a por, a por Mario, la verdad. Eh de este nada de este mirada vista de héroe y ya está es que me quedan tres turnos tampoco voy a ir a por ellos a, a perder vida eso no me merece la pena lo que sí a lo mejor gastar dos curaciones en el último turno en curar a a Luigi y a Raviz Mario Yo por si acaso activo las cosas si metiesen con este, pues mira, contra golpe, que no iba a llegar, pero ya está. Son ellos los que no... Tal. No soy yo el culpable de que este vídeo sea un poquito más aburridito. Son ellos que no se mueven. Es que para qué me voy a arriesgar. Se mueven a, hacia atrás. Pues tío, mira a cero. Y con Mario, vista de ¿eh? Y venga, con Rabbit La voy curando ya Y a este también le voy curando ya Y es que no voy a hacer nada más Un turno Que van a hacer lo mismo Y otro vídeo corto, rápido, sencillo Pim pam, pim pam Tómala casitos y ya está Pues mira, para ser de un nivel más Al final, vídeo tranquilito Fácil, sencillo, no sé con quién voy con Luigi. Vale, pues vamos a hacer esto. Venimos hacia aquí, cogemos estas, no nos liamos mucho, bajamos por aquí. Eh, ¿Dónde están? Tengo más aquí arriba. Y luego esos, estos montones de aquí. Sí, cogí esos tres montones de, de cinco monedas. Muy bien. Vale, todos curados al máximo. Creo que a Mario le queda ahí un nada, un PS. Un, un puntito de salud. Pero bueno. Refulgencio, Electrogedón. Bueno, algo hemos conseguido ahí. Nada, pero aquí nada mal. Esto nos lo han puesto bastante sencillo. Mira, nos queda aquí. Para el siguiente. La Rabbit Peach no estaría nada mal. Y yo creo que la parte de la derecha. La parte de la derecha con los tres puntos de habilidad. Aunque derrota a Caminantes Fantasmales, 8. Derrotar a 8, ojito. Es que va a ser más fácil. La Rabbit Peach, que también me viene muy bien porque tiene el tema de curación y puedo quitar a Rabbit Mario. O los 3 puntos de habilidad. Pero bueno, eso ya es discutible. Así que... Como creo que en el siguiente vídeo, lo voy a grabar ahora, voy a ir por la, la rabbit pitch, me da a mí que no voy a poner los puntos de habilidad dorados en este, o se lo pongo a Luigi seguro. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.